Hola familia, regresamos con este último video sobre, sobre esta serie de UPEXLAN. Muy importante que sepan de esta página. Los ayudará muchísimo, especialmente si quieren comprar y vender, si quieren encontrar una buena oferta, encontrar otra información. En este último video vamos a ver lo de las meta ventures, las meta aventuras, los negocios dentro de Appland, las tiendas. Aquí tienen dos secciones: las tiendas y todos los exploradores que están a la venta. Parece que no sirve ahorita la sección de los exploradores, las tiendas de exploradores. No sirve, Ajá. pero si nos vamos a las tiendas de Legends, sí sirve. Ok, y si se vienen para acá, pongámosle aquí a este. Ah, este es el de K-Twice. K-Twice solamente vende a Legits que tienen el Mint número 1 a, a eso se dedica él y vean todo lo cuánto cuestan, así es que si quieren comprar un Legit, están interesados, es, es una forma de ver, encontrar esta, esta información, Nos regresamos a ah, no sé quién más, a oh, Metopia que siempre anda regalando Sparks, tengo que hablarle a él para a ver si me deja hacer un video para explicar cómo poner a la venta estos lejets en su tienda. Porque la verdad no sé cómo hacerlo. Yo ahorita con los lejets de, de fútbol, de el club de Portugal, tenemos que aprender cómo hacer todo esto, familia. Pero así es como está esto. Aquí están las tiendas. El que a mí me gusta, muchos de ustedes me han preguntado, Ulises, ¿por cuánto puedo vender mi explorador? ¿Qué es lo que hago? No crean que soy un sabio que sé todos los precios. No, me vengo acá. Muy simplemente me vengo a esta página. Y aquí es donde veo. Ah, no me acuerdo quién fue el último que me comentó. El maguito ese. El que nos ganamos. Ok, este. Cars. Vamos a ver. Cars. Este. No me acuerdo quién fue el que me preguntó. Pero siempre fíjense en el número de Mint vamos a ver el precio cómo está esto ok el más caro es de 525 mil upex es el 182 el más barato en dólares no dólares no dólares no no no no no primero vamos a ver en upex dólares dólares dólares ok el más barato ahora miren este jugador está vendiendo este explorador por 215.250 UPEX, ¿verdad? Y es el MED número 72. Este lo está vendiendo al doble. ¿eh? Y es un Mint tres veces más alto que este. ¿Cuál les conviene más? Comprar este. Si deciden comprarlo y quieren pagar este precio, este es el, el explorador que deben de comprar. Siempre fíjense en el número de MED. ¿Cuál es el men más bajo? 30. 30. Sí, 30. Y lo está vendiendo por 278 mil. Por 60 mil, 55 mil UPEX más. Tengo uno que es de Mint más bajo. ¿Valdrá la pena? ¿Quién sabe? Ahora, Mint 182. Si nos vamos a la venta de dólares, este lo está vendiendo por 95 dólares. Digamos 100 dólares. Comparado con 500 dólares. Y casi, casi son del mismo Mint. Ah, vamos a ver 93 177 41 17 okay. 69 26 el más bajo hasta ahorita 50 no 26 108 105 uh -huh. entonces si quieren comprarse uno más barato y tienen dólares eso es lo que pueden hacer Venirse aquí ah, vamos a ver otro los pollitos ah, check los pollitos que nos gustaron muchísimo a muchos de nosotros como pueden ver el más barato en dólares es de 92 y sí, acuérdense siempre que quieran vender pónganse a pensar les urge vender rápido inmediatamente o no les importa esperarse dos tres semanas un mes tres meses un año eh, si les si lo quieren vender lo más rápido posible por dólares tal vez les convenga que lo vendan que lo pongan al precio de 80 85 dólares y alguien lo va a comprar no sé si inmediatamente pero va a ver va a decir ah miren este cuesta solamente 85 dólares 7 dólares más barato o 10 dólares más barato y tal vez les convenga comprar eso. Bien, 32, 36, 48. Este. Miren, por 2 dólares más se llevan uno de un MED más bueno. 19. Compraría yo este. Uh, 23. Uh, este, es el número 6. 115, 53, 93. Uh, un montón de pollitos. Cómo me fascinan estos pollitos familiar. El pollito más caro, miren, Mint 96 por mil UPEX. Es muchísimo. El más barato en UPEX, ah, ¿cuánto es? $136,000. Y es Mint número 62, Mint 96. Pónganse a pensar en eso. ¿Qué? La diferencia, compren el Mint más bajo si pueden, si está a un buen precio. Porque miren este en dólares. ¿Cuánto vi? $1,365 dólares por el Mint 57. No, no gracias. Que habíamos dicho que el Mint 19, ¿verdad? El Mint 6 está a 115. Miren la diferencia. No compren a lo loco. Siempre vénganse acá para ver los precios. Así es como pueden usar esta sección de las tiendas. Lástima que no nos enseñen los Ajá. la tienda de exploradores quién sabe por qué será porque hay nuevas tiendas de exploradores de jugadores Ay, ya llegó ya llegó ok por ejemplo aquí está Nicheren okay, hizo un video explicando cómo vender con Nicheren tenemos a un miembro nuevo o oh, estos son los viejitos no tienen a los nuevos a las nuevas tiendas qué mala onda ahí está hablando muy bien muy bien pero así es familia esta ha sido esta serie básica de cómo usar la, la propiedad, la propiedad, la página de Upexlan, como les dije, lo que quiero hacer ahora, no sé si voy a tener tiempo, el problema es que no tengo mucho tiempo ahorita, familia. Quiero empezar a tratar de vender y comprar o buscar buenas ofertas para ver si en un mes le saco algo de ganancia a todo esto. Quiero ver si puedo ser tan bueno como algunos de ustedes, pero no sé. Voy a intentar y tendría yo que usar esta página, entrar a cada rato para ver qué ofertas hay o ver ese bot que muchos usan. La, como les dije, no sé cómo es que mucha gente puede bajar estadísticas de acá, ponerlas en una página de Excel, no sé, pero en fin, esto es todo familia. Espero que esta serie les haya ayudado, especialmente a los nuevos jugadores o si ya tienen tiempo usando el Lupex Land y no saben alguna de estas cosas. Espero que les ayude para tomar buenas decisiones. No se les olvide dejar un like, familia. Muchísimas gracias otra vez. Que tengan bonito día. Y nos vemos despuesito en el metaverso.